Sí, entonces, es un grupo de neurotransmisores que se caracteriza porque solo tiene un grupo amínico, ¿sí? Una mono... Y dentro de las monaminas, las, las, las, las, las principales, los, los neurotransmisores que tenemos son la dopamina, adrenalina, adrenalina e histamina, ¿sí? Entonces, eh, la dopamina. Vamos a comenzar hablando entonces con, de cada uno. Entonces, la dopamina va a ser, eh, a nivel periférico, va a ser un agonista del sistema simpático, ¿sí? Por lo tanto, eh, agonistas dopaminérgicos, administración de, de fármacos agonistas dopaminérgicos, van a conllevar o van a causar eh, que, eh, activación simpática, tales como incremento de la tasa cardíaca, resequedad en la boca, eh, dilat eh, dilatación de las pupilas, presión eh, muscular, incluso en uresis, ¿sí? en ganas de hacer chichi. Eh, si nos damos cuenta, la mayor parte de los psicofármacos que se conocen como psicoestimulantes, tales como la, la, las anfetaminas, la cocaína, eh, el Red Bull, etc., tienen, eh, o sea, que tienen taurina, por ejemplo el red bull generan todos pueden generar ese tipo de síntomas no hipertensión taquicardia resequidad en la boca sudoración etcétera ¿no? y muchas veces dilatación de las pupilas etcétera eh, lo que el, el efecto que se ve por ejemplo con la sobredosis de de, de psicoestimulantes de puede conllevar a la muerte incluso pues por incremento eh, exagerado en la tasa cardíaca y generar hipertensión. Ya a nivel central, la, la, la dopamina, vemos que se produce, se sintetiza en tres lugares importantes. Eh, por un lado, tenemos la vía nigroestriada, que parte de las... O sea, aquí la, la, la dopamina se sintetiza en la sustancia negra del mesencéfalo y los axones se van a extender hacia el hipotálamo lateral y el núcleo accumbens, generando una vía que se conoce como ni vía nigrostriada. No, mentira, núcleo accumbens no, qué pena. Eh, hacia lo los basales do dorsales, aquí la embarré. Entonces, otra vez, la vía nigrostriada parte de la sustancia negra del mesencéfalo y va hacia los ganglios basales dorsales, básicamente hacia el núcleo caudado y el potamen. Y es la responsable del de control de los movimientos y del aprendizaje motor de todo este componente extrapiramidal. ¿sí? Si la vía está funcionando adecuadamente, pues es posible organizar los movimientos ¿no? y el pensamiento, como lo vimos con la función de los ganglios basales. Si la vía falla, entonces pueden ocurrir componentes extrapiramidales, como es eh, síntomas del Parkinson, Parkinsonismo, eh, pensamiento lento, que problemas de control, ¿sí? Pro, eh, motor y el pensamiento, y eh, problemas para el aprendizaje motor. Por otro lado, tenemos la vía mesolímbica, ahora sí, la que parte del área tegmental ventral del, en el mesencéfalo. Y va hacia el núcleo accumbens, ¿sí? que hace parte de estos ganglios basales ventrales. Entonces, la vía mesolímbica es importante para el deseo, para desear cosas. ¿sí? En esa medida está relacionada con la recompensa, ¿sí? con el aprendizaje basado en recompensas ¿sí? y con la memoria. basada en recompensas. Con casi, entonces estaría involucrada con buena parte o la mayor parte de las emociones positivas y principalmente el aprendizaje basado en emociones positivas, en, emo, en, re, en refuerzos, en recompensas, en placeres. ¿Hasta ahí estamos claros? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento sobre la vía mesolímbica o la vía nigroestriada. Es decir, la vía negrostriada, recuerden que parte de la sustancia negra y se dirige y va hacia el insertar. Y va hacia los ganglios basales. Mientras que la vía eh, mesolímbica, ¿sí? es decir, partiría del de área tegmental ventral del mesencéfalo, y va hacia el núcleo accumbens los y los núcleos sectales bien la vía eh, mesocortical ¿sí? en, en, en, es, y sería esta que está en amarillo acá están como cada una de las vías partiría también de eh, el mesencéfalo, sí, pues, el área tegmental ventral y se distribuiría básicamente hacia diferentes componentes corticales, en especial hacia la corteza prefrontal, dorso lateral. Sí, entonces, esto iría de eh, desde ATV hacia eh, corteza prefrontal, dorso lateral principalmente. Eh, y... Lóbulo parietal inferior. Entonces sería muy importante para el control del de pensamiento. ¿Listo? Bien, esas serían las principales tres vías. Tendríamos una tercera vía que ya no es tan importante. O sea, no es. No es, tan, no, no es tan relevante, que sería la tuberoinfundibular, que es más importante para la producción de prolactina y las conductas maternales. Listo. La vía, entonces, mesolim mesocortical, la vía mesocortical será, eh, estará participando principalmente en procesos ...de atencionales, de control de la memoria, de control de la atención, de la regulación del pensamiento, ¿sí? La velocidad del pensamiento. Fallas en esta vía pueden conllevar a eh, problemas de control del pensamiento, por ejemplo, del, o de los procesos de atención, pues como el déficit de atención como en la esquizofrenia, como en los problemas de velocidad, de pensamiento rápido, de eficiencia cognitiva, sí, mientras y, y aquí fallas en esta vía, pueden conllevar a falta de recompensa, como en la depresión, sensaciones de abulia, o un exceso de ganas, un exceso de recompensa, que sería en el caso de las adicciones. Muy bien, entonces la dopamina... Tiene una serie de receptores. Entonces vemos la liberación dopaminérgica ¿sí? con sus tipos de receptores. Entonces tenemos dos, eh, cinco tipos de cinco receptores. Todos son metabotrópicos. Para las catecolaminas, todo, todo, solo tienen receptores metabotrópicos, todas las catecolaminas. Tendríamos los receptores tipo D1, que sería el D1 y el D5, cada uno producido por un tipo de gen, el DD1 y el DD5. Tendremos los de tipo D2, que sería el DRD2, DRD3 y DRD4. Que tiene, los DRD1 tienen funciones similares y los DRD5 también. Un transportador de dopamina. ¿sí? Un autorreceptor de, de dopamina. Todo esto es importante para entender la sinapsis dopaminérgica. Y unas enzimas que la degradan. ¿Cuáles serán las enzimas que la degradan? Dos. La monoaminoxidasa. Y la COMT, la catecol o metiltransferasa. Listo. Aquí tenemos la distribución de receptores. ¿Dónde están cada uno de los tipos de receptores? Sí, vemos que hay una distribución enorme en todo el encéfalo. Bien, entonces aquí están los dos tipos de eh, mecanismos de degradación de... De, de eliminación, la, la, la, la, la, a través de la CONT, la y la monoaminoxidasa. Algo interesante es que, por ejemplo, se ha estudiado muchísimo, muchísimo, muchísimo las dos variaciones, variaciones genéticas en la CONT y variaciones genéticas en la MAO. También se han estudiado muchísimo variaciones genéticas en los genes, por ejemplo, el receptor 4 de dopamina. Gran parte de la variación conductual en términos de violencia, de agresividad, de, viol de de predisposición a las adicciones, de control emocional, de, eh, de tipo de, de vínculos que se establecen, incluso hasta de relaciones eh, de fidelidad y de monogamia, etcétera, se han estudiado desde la variación genética del de sistema dopaminérgico, ¿no? En en, también en déficit de atención. Entonces se han encontrado variaciones en los, en los tipos de receptores, variaciones en los genes de la MAO, en los genes de la CONT, que explican varios de estos perfiles de comportamiento. Por ejemplo acá, aquí vimos un ejemplo de, de epigenética, ¿no? Entonces vemos una variación genética en la CONT, este, este es el alelo que más ha estudiado, el alelo Valmet del 168 de la CONT, y se dan cuenta que si las personas han sido expuestas a, el, a cannabis o marihuana durante la adolescencia y tienen el alelo, eh, son homocigotos para valina en este gen de la cont, miren que se incrementa casi en, en, en, casi en, en ocho veces eh, con respecto a los otros, la probabilidad de desarrollar eh, síntomas de esquizofrenia, ¿sí? entonces desarrollar síntomas de esquizofrenia parece que está bastante relacionado con los alelos de la CON y aún más si tú has consumido marihuana durante la adolescencia. Es pues por eso hay que prevenirlo. Bien, hasta ahí el sistema dopaminérgico. ¿Algún tipo, alguna pregunta de la dopamina?